Bueno, acá estamos, Radio Lanús On Air y, y el canal de YouTube venía a visitarnos a La Bastarda Tuning. Este, acá estamos con El Negro, El Negro, del Área 57. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien muy bien. Acá eh, viviendo una tarde espectacular en este hermoso lugar, en Lambert Sharp. Y decime, contame un poco, somos vecinos, somos, de la somos del barrio. Claro, somos del barrio, espero que me dónde nos venimos a encontrar, primero principal. Sí. mira dónde nos venimos a encontrar. Pero bueno, lindo lugar, la verdad que el lugar se presta para los fierritos. A tanto venimos que nos invitan acá, comemos, chupamos, Tenemos un par de fierritos, así que la pasamos bien. Y eso se trata, de... Exactamente. esto es la excusa. salto Y mantener la amistad y el grupo fierrero. Este, contame qué es lo que tenemos acá atrás bueno acá tengo un belay 57 así que hard top tiene dos puertas no es cuatro puertas así que bueno está todo customizado digamos no está original así que bueno cuenta con un motor 350 con tapa leva tiene pistones también el motor se desarmó se hizo completo eh, tenemos una caja, una musi diferencial, DANA 44, autoblocante. ¡Ah, wow, lindo trabajo! Tenemos un par de, de fierritos. ¡Lindo trabajo! ¿verdad? Y ahora le pusimos inyección, tiene inyección esta ¿En serio? Sí, esto tiene inyección. O sea, el modernismo. <risa> increíble, <risa> increíble. Ahora con inyección. Este, contame, ¿vos lo restauraste de cero o...? Sí, vino podrido, como todos los autos que vienen podridos hasta los vidrios. Bueno, este también no es el caso. Así que con un amigo que es chapista, bueno, restauramos el auto y lo hicimos completo. ¿Te acuerdas cuántos años...? Eh, una restauración es entre 3 y 5 años. Una restauración es tener un auto ya, digamos, medianamente eh, andando, se desarma, se manda cromás, tapicería, motor y todo eso. Acá no había nada, ni pedalera, ni columna de dirección, ni tablero, ni tren delantero, nada. De cero. De cero. Hay tres años en total la restauración completa y nada más. Pero bueno, contra mareas que es el chapista, el pintor, sí. mecánico, electricista, eh, tapicero, sí, sí. cromador y todo. Sí, exacto, Exactamente. Porque si no tarda diez años la restauración. Exactamente. Este, pero bueno, se ve impecable, espectacular. Bueno, gracias. Es espectacular. ¿Recordá el club. Eh, bueno, nosotros somos de Área 57 Clásicos, que también tenemos ahí un, un lugar en Lanús, que todo el mundo quiere saber dónde está ubicado, pero no vamos a dar información. Y tenemos un canal de YouTube de Área 57, también clásico, que también nos pueden seguir. Ahí está, los invito a que los sigan porque van a ver unas máquinas increíbles. Y de Lanús. Y de Estoy Lanús. muy contento porque son de Lanús. Y hay muchos fierros, ¿eh? Hay muchos mucho fierros, fierro, pero no se los ve, no se los ve. Sí, Estuvieron sí, sí, haciendo sí. en un lugar también allá en... En el Parque Udave. En el Parque Udave sí. con, con los chicos de... Ese lo organicé yo, que fueron dos días, sábado y domingo. Ajá. Que el municipio de Lanús nos dio el día, el 24 de septiembre, Día del Automóvil Antiguo de Lanús. Ajá. Muy bien, ver, muy eh. bien, excelente, Así un aplauso que, para el municipio. La verdad que sí se portaron y bueno, todos los años vamos a tener que hacer un evento. Bien. Este año lo hicimos en el Parque Cuidado. el año que viene por él lo hacemos no sé en el velódromo o en otro sector, pero la verdad que salió muy lindo, metimos el sábado 130 autos y el domingo 160. Bien, bien, yo fui Así. el domingo, la verdad que lo pasé muy lindo. Eh, y bueno, disfrutar de lo que sí, es la sí, nube, sí. porque tenemos lugares muy lindos, pero es como que no, no nos dan el, el lugar como acá, por ejemplo. Exactamente. Este, cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho. Por eso me pongo contento y bueno, nada, que siga por mucho más y, y que siga la fiesta fierrera. Tal cual. Este, sí. Bueno, ¿algo más para detallar que ¿sí? tiene ruedas anchadas? Bueno, ¿tien? sí, adelante tiene unas voz en 17 pulgadas y atrás unas 15 x 10. Con 2.95, 50-15. Ah, y después, bueno, está todo original, digamos, lo que es el eh, el interior te... y todo eso. ¿viste? ¿Eso, ¿eso lo tuviste que conseguir o lo... Hay algunas cosas que se consiguieron acá y otras se trajeron de afuera que eran mucho más baratos. Parece ah, mentira, bien. pero hay cosas que es mucho más barato Nuevo Estados Unidos, y bueno, a lo que pagamos el dólar y a lo que se lleva el importador sigue siendo más sigue barato. Sigue siendo barato, sí. increíble, la verdad que está increíble. Vale. Bueno, te felicito. Bueno, gracias y a ustedes. Nada, un placer de que nos encontremos. Nos encontramos acá. Y nos encontramos acá enfrente de la cancha de Vélez en el Amber Jack en este evento espectacular. Gracias a todos, hasta un nuevo video programa.